Nick Metzger. Son los nombres que suenan. Ya se da por confirmado le, la desvinculación de Diego Lou. Tenemos el informe. Se les vino la noche. Parece que el horno no está para bollos por la casa de los periodísticos telenocheros, ya que como quien no quiere la cosa y de a uno, se van eyectando hacia la galáctica estratosfera, ¿viste? Algunos se van con la música a otra parte y bebe con Tepomi, con la viola a otro recital. ¿Quién es el que abandona el barco? ¿Quién deja su programa? El que mañana anunciaría en su propio programa que deja la conducción de ese ciclo es el señor Diego Leuco al frente de Telenoche. A él lo habían puesto en un gran desafío lo que era Telenor. Telenote, Telenote. Telenote. Telenote es, es el emblema de, de Canal 13. Sí, Para no, mí quiero. fue un error ese, ¿eh? Bueno, pero yo creo que no lo. Si él le hubiera ido bien, ¿ustedes creen que se hubiera ido? No. Yo sentía que necesitaba dejar la política, un ambiente muy tóxico, que no me estaba dando nada ya hace mucho tiempo, que yo estaba dejando mucho más de lo que recibía. Realmente yo sí le di todo. Yo si creo quiero. que se dio cuenta que no le gusta la política. La, tal cual. Me parece que no le gusta. Le guste. No. La este la trajo problemas la, la, problema. la no. política. No. Estoy muy feliz ser tu compañera, te lo quería decir. Importante que la gente lo sepa. Títulos. Bebe con Tepomi, que trabajó años en Canal 13 y en TN. De un día para el otro, lo que me cuentan es que decidió... Finalmente romper, digamos, la relación con el canal. Él mandó una carta de documento con unas cifras astronómicas. El número que yo manejo, que me acercaron a mí, es de 150 millones de pesos. Tiene que ver con, justamente, el nombre de la viola. Por ahí viene el escándalo de a quién, a quién le pertenece el nombre. ¿A quién? Ah. Si sí, al canal o al bebé. el canal dicen... Esto es un balde de agua fría, una traición... Anda, máquina, no, nadie te detiene. ¿Quién no, se quiere ir eh, también. ¿Quién, ¿Quién se abandona va? el bar? No con escándalo, sino más tranquila, la beba. Gente que ya cumplió un ciclo... Chivatate, María, tranqui. Todo bien, mi amor. No tenemos idea de las internas, pero lo que sí podemos decir es que si el éxodo de figuras continúa, el último en irse que apague la luz. Bueno, Luis, mientras que estábamos pasando el informe, Faba si se ¿puedo Fava? decir algo sí, y haber decidido? Claro, ¿a quién le echan la culpa? Si la equivocación es de Canal 13, si Leu Leuco no está para conducir un noticiero. Esto ¿Qué? es lo mismo que yo. Mirá, no Faba. No Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, ¿Cómo están? Ahora voy a hablar de noticias. Con sí. no, no, esa cara de no sacado. noticias. A mí me parece... No, no, no, no. radio. que dar bien. Leuco no está para conducir noticias. No me parece que sí está para conducir noticias. Pero, perdón, es tu opinión. Yo lo que digo es lo siguiente. Leuco, Leuco, una cosa es irse porque no te gusta, porque no la sentís. Y otra cosa es irte porque no sabés. Leuco sabe. Yo dije que no sabe. Dije que no está para conducir noticias. ¿Qué decir que no está preparado que intelectualmente... Para, para no, no, no, no, no. hablo del intelecto ah. Hablo de, de, de, de la impronta De lo Leuca que le tenés que dar El entretenimiento y con eso factura mucho Se fue una radio donde bueno, factura claro. con eso Y factura con bueno. digital Con su si, novia Si yo hago así, rápido Canal 13, imagen de noticiero. ¿De quién hablamos? Santo Biasati. Santo Biasati, chico. Y pasamos de una ¿Cómo? Hay con eh, él? ¿Cómo? La... Hay que vos ¿Te criaste con él? Pero ya pasó. No, no, no, pero no es que ya pasó. Se te cayó la no azota. vengamos con que todo lo viejo nos sirve más no, no, y no, no los digo estilos eso, pero... no. Pero nos también. Che, perdón, yo tengo A línea ver. directa hueco, qué... Suar Me encanta, ¿Qué negra. pasó en el canal? Me a todos al final. Me encanta Es como a mí me gusta Explotó todo por el aire Pero bueno <risa> Mucha ficción Mucho teatro Mucho éxito por la, por la actuación Pero el departamento de noticias Del Canal 13 Es clarín Tenés que meter periodistas ahí Siempre estuvo sí, muy dividido, estaría. eh. No, ¿Eh? pero ¿Eh? para decir? Benita, voy a decir ¿qué? algo, Benita, voy a ¿ver... sumarme a lo que dijo Luis, porque es cierto lo que vos decís. Él está en una plataforma digital, la está rompiendo, que se llama Luzu TV. Descubrió que hace cualquier cosa, le crecen los seguidores, factura mucho en y youtuber. además se siente cómodo hablando de temas súper sí, relajados. Pero hay algo que te olvidaste. <ríe> La sí, plataforma todo. de Clarín y de TN, que están perdiendo con Luxo, que es a donde se está diciendo justamente este pibe. Sí, bueno, pero el está bien, yo pareces, le creo, pará, noticias, Andrea, yo le creo cuando él dice no me gusta la política, no me siento cómodo, él dijo, para eso está Alfredo Leuco, mi viejo, Jonathan Viare lo hace bárbaro, yo no estoy Rol y no coincido con que no está preparado para un noticiero. No, no, no, yo lo que digo es lo siguiente. A ver. El noticiero, para mi manera de ver el programa, que lo veo con mi vieja, con mi abuela, con, mi, con la familia, mm. siempre tiene un estilo, una impronta. Vos, cuando durante tanto tiempo venís por un lado y de repente porque se te ocurrió un día, querés cambiar... Y a veces el cambio te sale... A ver, con, pero a ver, preguntémosle a, a, a Schumann, que está acá. ¿Tiene ¿cómo? derecho a cambiar? Preguntémosle a Schumann, que está acá. A ver, Leuco dice, me harté de las noticias, quiero algo más relajado. Está sí, tipo, siempre, La vida es larga, pero no tanto. Y, y tenemos que animarnos a hacer lo que nos haga feliz Ahí está. Y tipo, no somos inmortales, con lo cual, elijamos. Un día descubrir su mundo y decir, golpeé, abrieron la puerta, quiero entrar. A mí me encantaba. La verdad que me parecía que le daba una cosa como fresca, sí, nueva, nueva dinámica... Que bueno, que al canal o que él no se sintiera cómodo es otra cosa o que no, o no acompañara el rating, no lo sé. Pero me parece que, que él, a ver, como dice Luis, es, es alguien que está preparado. Eh, sí, pero lo no lo olvidemos. No lo olvidemos aquella pelea. Sí. Con la producción de Víctor Hugo Morales, ¿se acuerdan de aquella entrega de radio El Martín Fierro? donde sí. empiezan eh, como a Sacá los archivos, dale, a ver conté. No, empiezan a chuchearlo y Leuco no se la banda. Bueno, pero que eso fue, eso fue producto, eso fue producto de la manera que reaccionó la gente de Víctor Hugo cuando sube Alfredo Leuco, el padre de Diego, a recibir un, una, una referencia y un, y un premio, el pibe saltó porque políticamente. Él, no sé si está cómodo en la política, pero la vive y entiende todo. Perfecto. Por eso reacciones casi.